Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos comentando un la Taverna y hoy venimos con Total War Troya en este DLC de Mitos, nuestra campaña con Micenas en el capítulo Tropecientos. ya pero bueno, estamos en ella Vamos a ir. Tenemos una batalla aquí pendiente que nos dejamos al final del capítulo anterior con el ejército de Agamenón, que debería ser fácil de resolver. Lo único que nos preocupa, como ya dijimos. Son estos gigantes Pero bueno, el resto son todo unidades de morralla Que deberíamos pasar bastante, bastante por encima Así que vamos a librar esta batalla Tener en cuenta que Va, uuuh Va, uf, encima tenemos desfiladeros Súper fácil, vale Nuestros honderos van a tener Muchísima, muchísima presencia De cara a reventar esos lanceros Luego vamos a usar nuestros escaramuzadores Que solo tenemos una unidad para tratar de romper esos gigantes, o sea, ese va a ser nuestro focus total y absoluto ahora bien, vamos a tener que desviar nuestro carro y el grifo por una de las otras aperturas para entrar a la retaguardia y a ver si podemos reventar el resto del ejército pero vamos, deberíamos ser capaces de aguantar bastante fácil con nuestro frontón de, ej de ejército con carrote. Contra lo que nos tiene que venir por delante Además tenemos muchísima más experiencia en combate que ellos Vale, comenzamos Despliegue, ¿nosotros en qué zona estamos? ¿En la amarilla? ¿O en la roja? En la roja Uy, uh, él viene muy dividido, ¿eh? Hmm, debería Enfocarme Uf, Es que, vale, o sea, lo que tengo claro es que Vamos a tener que ir sí o sí a uno De los laterales, así que vamos a venirnos aquí a este lado vale, vamos, a ser, vamos a ser listos Vale, vamos a meter todo esto aquí en fila. Perfecto, de hecho. Vamos a dejar esta que es la más potente aquí un poquito en la retaguardia. Vale, y vamos a meter el, nuestro grifo aquí. Nuestro carro aquí, para cuando nos vengan. Uy, uy, uy, uy. El carro aquí, vale. Ahora, estos. Espérate, nos estamos confundiendo. Vale, vamos a meter. Este señor aquí en el 3, vale, un poquito más anchos Vale, más o menos así abiertos, que no estemos pegados, pegados Vale, y nos vamos a guardar, a a esta gente en un grupo, perfecto Ahora bien, estos aquí, perfecto, y estos aquí Vale, el grupo 7 lo vamos a meter aquí detrás Y nada, en cuanto se pueda empezamos a bombardear a esta gente Vale, estos cuatro los vamos a meter aquí, pero nosotros vamos a cargar de frente. Vamos a asumir que van a tardar en llegar estos de por aquí, así que nuestra idea es cargar de frente. Vale, estos los vamos a ubicar aquí para más o menos cerrar un poco filas, ¿vale? Vamos con el grifo para que se ubique aquí detrás. Así, mira hacia allá. Vale, vale, y cargamos, ¿eh? cargamos De hecho, vamos a darle velocidad. Vale, eso es. Y vamos pasando ya. Vale, ¿dónde están? El grupo 7. Venga, empezamos a disparar. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Uh, de hecho está rotando todo el mundo. Vale, ok, pues vamos a traernos el carro aquí. Uy, ese cambio de foco. Qué feo, no me ha gustado, eh. Vale, vale. Vas a huir, capaz serás. menos, debería reventarlo todo. Se ha dicho de paso. No, no, no, no. Vale, vamos a quitarle las escaleras. El modo escalabunza a toda mi gente. Vale, vamos a colocar estos aquí. Eh, eh, eh, venga, aquí. Agamenon. Dale calor. Tentación, velocidad. Vale, defensa no? cuerpo a cuerpo y ataque. Hombre, poder de hipertensión ni tan mal, ¿no? Vale, ahora bien Vamos a entrar aquí Cargamos esto Perfecto Nah, y no debería estar aguantando bastante bien Sí, de hecho está en ello Uh, vale, los escaramuzadores aquí O sea, aquí hay una unidad de gigantes que tenemos que reventar Vale, ¿qué más tenemos? Vale, moral, defensa cuerpo a cuerpo Perfecto, si nos queda como se lo mejor ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, con esto Vale, vamos a movernos aquí detrás Aquí, aquí, aquí Vale, perfecto Estos están aquí Maravillosamente Muy bien, muy bien, muy bien Vale, vamos a entrar Ya que estamos Aquí, en esta zona Vale, grupo 5 Vamos a entrar a cargar aquí. aquí Aquí, aquí, aquí, aquí Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vale Vale, vale, vale Vamos a desviar el grifo hacia allá Vamos a meter a esta gente aquí Venga, agamenón Vale, ¿podemos? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, claro que podemos. Mm, mm, mm. Vale, vamos a coger un poquito más de cancha. Y vamos a ir cerrando fila aquí detrás. Que si tenemos que correr, pues... Siempre está bien. Vale, vale, ahí, velocidad. A toda pastilla. Vosotros aquí... Venga, no queremos a nadie parado. Vale, vamos a quedarnos con el grupo 5 aquí en este lado. Porque si no se nos va a liar bastante, vale, el grupo 7 también aquí, para ir metiendo presión en este lado, podemos, Uf, una gigantes gigantes aquí volviendo, vale, no, no, necesitamos aquí ya material de combate, vale, vale, vale, además está bien porque le vamos a hacer sufrir si tiene que decidir entre uno y otro, aquí tampoco hemos perdido tanta gente, esto es a por quién están. Vale, vamos a por los arcos y ya está. ¿Dónde está nuestro grifo? Ahí volando. Vale, correcto. Herero enemigo ha sido herido. Está. Eh, pues si vienen aquí, nosotros cargamos, eh. O sea, no me lo pienso. Vale. Vamos a acompañar de esta forma. Y esto es aquí, aquí. Vale, bien, más o menos estamos bien distribuidos. Vale, el grupo, el grupo 8 que va a ser nuestra cabeza de choque. Vamos a plantarlo aquí. Nuestro grupo 5, aquí. El grupo 4 lo estamos moviendo a algún lado. Vale, vale, vale, vale. Cargamos aquí. Muy bien, el grifo creo que lo vamos a recuperar ya porque esto no tiene nada que hacer con nosotros. Vale, vale, vale. Nos movemos. Uf, claro, ahora ha abortado la carga a mitad. Uf, y tenemos mucho trabajo ahí. Vale, daño y poder de penetración No sé si activar la aristía por ahora. No, no, no, no, no. Vale, mí menos me lo voy a llevar ya para allá. Por aquí poco estamos haciendo ya. Vale, perseguimos a los gigantes. Me parece bien. ¿Tenemos algo de velocidad? No. ¿Y la aristía no nos va a dar velocidad? No. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Eh? Es que esto lo vamos a tener que pelear muy fuerte Vale, focusemos ya los gigantes ¿Vosotros aquí estáis parando? Venga Venga, vamos a entrar ya por los gigantes Vamos a, a distribuir, hacemos una buena carga aquí Entramos a piñón con el carro Vale Aquí, hombre, si vamos nosotros de cara Ni tan mal Vale, nos traemos Voy a traerme aquí al grifo Porque ahí ya no estamos haciendo nada Vale, agamenón, hijo Vale, esto lo rescatamos aquí. Bien, Uf, Bueno. Vale, buen blanco ahí. Nada, no, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que tenemos que apoyar aquí un poquito al carro porque si no vamos a ir mal, no, fatal. Vale, las ondas aquí, uh, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, corre ¿no? ¿corres o qué? Vale, a ver si podemos correr con el carro. Dale, nada, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Victoria, vale. No vamos a cerrarlo, porque no vamos a cerrarlo. Vale, voy a activar la aristia ya, más que nada por curarse. Pero. Vale, esto me da velocidad. Buah, tremendo boost. Vamos, hijo, corre. Vale. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, en cuanto llegue, A Menon, Metemos ahí el bufo. Perfecto. ¡Wow! Y otra vez la velocidad. Maravilloso. Vale. Ahí como van. Todos a estos claro. Sí, porque los de cuerpo a cuerpo, poco. Sí, no, aquí ya no hay mucho que hacer. Vale, este carro lo quiero aquí. Este aquí. Vosotros aquí. Vosotros aquí. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, que estamos tardando. A ver qué tal eso, ese grifo haciendo daño ahí. Vale. ¿Qué más? No se va a escapar. Vale, bueno, pues venimos y limpiamos esto y ya está. Vamos a por cuatro y lo que nos llevemos nos queda. Venga, el grifo descendiendo ahí de los tiros, plácata. ¿Podemos? Nah, maravilloso. Vale, victoria decisiva. Ha estado muy bien, ¿eh? O sea, se ha gestionado súper bien. Yo creo que la clave ha sido el hecho de que ellos han iniciado separados, que no era mala estrategia, ojo. Pero, claro, tardas un montón en colapsar y no me has colapsado. Y literalmente se ha ubicado en uno de los... En uno de los laterales. Nosotros nos hemos metido ahí. Hemos a Piñón Pero claro, si lo que decides es replegar y venir por donde yo te estoy acosando... Pues... Pierde bastante. Bueno. Vale, perfecto. Ojo. Continuamos. Aquí, ¿qué tenemos? Claro, este señor no tiene ejército porque lo acabamos de reclutar. Qué bien estaría tener arcos, pero qué lástima no tenerlos. <risa> vale, vale, vale, vale, ¿Qué más nos vamos a quedar? Vale, aquí tenemos la veteranía con las hachas. Bueno, armas a dos manos. No, esto de set de sangre descartado. Domina el combate. Vale, vamos a meter coste de rabia de las habilidades reducido. Sí, porque el resto ya las tenemos bastante mejoradas, ¿no? Reposición de bajas al saquear. No, esto es para mejorar los saqueos, pero. Moral, defensa cuerpo a cuerpo. Área, tiempo de espera. Vale, vamos a reducir el tiempo de espera de esto. Vale, perfecto. Anfisia. Esto no lo han capturado. Me van a hacer volver. Feo, me parece. Que tengamos que volver aquí abajo ahora. Vale, y hemos perdido un montón de ejércitos, si no me equivoco. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, aquí seguimos nosotros hostigando. Vale. De hecho, vamos a atacar la ciudad de Almu, muy excepción. Vale, éxito, perfecto. Y con nuestra sacerdotisa, igual, ritual de perdición. Vale, 20 un el Fador de Afrodita. Éxito. Vale, un uh, nivel 13 que podemos meter. ¿Qué tenemos? Sabia mujer, arenga de espanto. Arenga de espanto está muy bien. Uh, pero aquí tiene bastantes. No consigue los puntos de acción. Moral por buenos presagios. Mm, mm, mm. Vale. Vale, vamos a meter este. Si una acción falla no se consumirán los puntos. Está bastante bien eso. Ahora bien, es que hemos perdido... De hecho, estoy a, a muy poco negativo. Que, que está bien, ¿no? Pero <ríe> no es lo que normalmente solemos tener. Así que no sé dónde voy a sacar. Creo que vamos a sacar... Ah, vale, vale. Aquí es donde teníamos el otro ejército. ¿No tenemos ya las guerras de las arqueras de Artemisa? Tía, plegaria de Artemisa y tu ficción respeta a la diosa. Vale, que ya tenemos aquí esto justo las tierras sagradas... Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Dice. Pues ya nos lo podía andar. Vale. Es que hay que aguantar el tirón aquí. ¿Qué vamos a reclutar aquí para aguantar bien? Yo es que creo que tirando por el garrote. Es que es una lástima que aquí no tengamos espadas. Todo se ha dicho Vale, vamos a meter mm, mm, mm, mm. Uf, es que estos lanceros baratillos vale, vamos a meter esto y luego escaramuzadores, vale y ya no nos podemos mover, pero hay que venir aquí a asediar a Anfisa. Bueno, si podemos conquistar esto y ya luego nos vamos para allá, mejor. ¿Puntos de sin asignar a quién? Uh, la sacerdotisa aquí. La Sibila, no. No hay cosas más para atrás. Al servicio de Zeus, Afrodita, era eh, Uy, cómo es la diosa que estábamos venerando nosotros ahora? Voluntad divina... Artemisa... Que no tenemos, por cierto, para poder... No, no, es que... Ah, vale, que están no disponibles. Vale, vale, vale, vale. Y no puede... Esta sacerdotisa no puede mejorarse con Artemisa. La hemos cancelado en algún momento. Ares, Atenea, Poseidón, Apolo... Era... Afro... Ay... Hostia, le hemos metido Zeus. Mm, mm, mm, mm. Ay, no podemos restablecer los puntos. Jue, peor. Vale. Mm, mm, mm, mm, mm. Todo mal. No. Vale, pues ahora vamos a meter sermón de astipilo. Es que estos puntos me dan igual. Vale, vamos a, mejorar, vamos a mejorar Poseidón, que al fin y al cabo nos da movimiento en el mar y ya está. Vale, y con esto, tal y como estamos, vamos a pasar el turno y ya está, porque no podemos hacer nada más. Vale, bueno, duro. Opa, vale, velocidad. Queremos velocidad. Pua, es que está Esparta asediando ya esta zona de aquí nosotros aún no hemos cruzado el mar. Tuvimos ese pequeño ahí adelanto con un ejército que estaba a puntito y fracasamos. Pero bueno... Yo creo que vamos a rotar, eh. A ver si podemos acabar de... de o, o cerrar un poquito las, las guerras que tenemos en la zona noroeste. Con todos sus pueblos ahí... Elis, por ejemplo, es uno de estos. Venga, rapidín. Vale. Ya, a ver si podemos cerrar estas, estas guerras tontas que tenemos aquí Y llevarnos a, a Gamenón y a todo su ejército a, a cruzar el Egeo que al fin y al cabo está la chicha ahí de lo que nos interesa Vale, plegar y tendida Artemisa, vale, perfecto Etolios, un aliado, no se ha movilizado contra un asentamiento, vale Éxito, Epeo, listo para servir Uh, ¿Qué puedo construir Uh, podemos mejorar micenas al 4 Vale, sin duda Sin duda, sin duda Eso es algo que hay que Movilizar Vale uh. Vale, ese es el poder que tienen ellos Contra nosotros Vale, pues vamos a venirnos aquí A Altis, semilla de disenso Éxito, perfecto Subimos al 6, ¿qué más tenemos? Eh, eh, esta es una acción... Menos 20. Felicidad a la provincia local. Uh. Vale, esta me vale. Me vale, me vale. Vale, línea de visión en campaña. Oh, perfecto, o sea, este señor está cumpliendo su cometido al 100%. Vale, vamos a venirnos a sediar aquí. A ver qué tal. ¡Oh, no llegamos! No te puedo creer. Claro, bueno, pues si lo pongo en movimiento de campaña, no hacemos nada. ¿Estos están en guerra nosotros? Probablemente la respuesta sea sí. ¿En Tirinto tenemos algo que construir? Ah, bueno, podríamos construir porque la tenemos a nivel 4. Aquí esto es para sacar arcos, carros, pero claro, no tenemos nada que construir. ¡Fu! Feo está esto. Vale, ¿qué más podemos meter? Uh... Estatua de Agamenón. Salón de Campeones... Buf, buf, buf, buf... Vale, vamos a reclutar aquí... Reclutar... Vale, vamos a hacer la, def la defensa de... Aquí, EP... Reclutar... Que está... Este señor está el pobre a menos 7... Pero bueno, va, va equipado hasta las trancas... Vale... Aquí, que tenemos? ¿Ya podíamos reclutar las arqueras de misa? Vale... Uno. No, puedo, no puedo reclutar más Vale Algo es algo Vale, vamos a meter aquí Unos cuantos No podemos reclutar más porque estamos bajo mínimos Pero bueno, se vienen movimientos Para ganar dineros ¿Cómo nos vamos a movilizar ahora? ¿Aquí podemos atacar? La respuesta es sí Vamos a ir. Que deberíamos pasarlo bastante fácil Uh, o oh no. Mm, mm, mm. Vale. Vamos a romper el asedio, pero nos quedamos aquí cerquita porque ahora venimos con el ejército de Agamenón y hacemos así y invadimos rapidito. Ahí, sin preguntar mucho. Venga, trocoto. a autorresolución. Sin bajo. Vale, al pozo. Vale, y conquistamos esto, ¡perfecto! Vale, experiencia, alimentos, oro, vale Adiós, Dios! Es que no, no hay nada no, no, no, ganamos... Vale, armadura pesada, vale, bueno, oye, bien ¡Uyuta! Madera, crecimiento... Bueno, ok. Vale, este señor sube a nivel 5. Vale, la senda tenía. Defensa del héroe. Alerta. Uf. Vale, vamos a poner esta de recolección. Y vamos a ver si podemos con este señor arrasar un par de pueblos. Este se ha retirado aquí para defenderse. Nos podemos cargar a este señor. Revelar transgresión. Venga, a tu casa. Maravilloso. Bien jugado. Vale. Vale, vamos a ocuparnos aquí. Ah, no, no. no. Ah, buf, al Camino no se puede mover. Vale. Uy. ¿Qué región puede reclutar? Ah, son guerras de Artemisa. Vale. Vale, pues este ejército, en cuanto reclute, debemos moverlo a la zona norte. Pero bueno, rapidito. Porque si no, nos vamos a quedar en negativo y vamos a sufrir. Mucho, mucho, mucho Ahora bien, Tirinto Vale, aquí nada más Aquí no llegamos Y ya está, ya están todos los ejércitos movilizados pff, Todo mal Porque no tenemos dinero O no nos da cuenta tampoco Gastar Muy, muy decisión Éxito, pero pff, ya, para qué? Mula veloz No, voy a traerme a esta mujer De vuelta porque poco hacemos aquí De hecho, voy a enviarla ya para allá Y vamos trabajando en esta zona, al fin y al cabo Vale, ni tan mal Llegamos aquí y empezamos a molestar a las amazonas no, A ver, nuestra idea es a ver si podemos Entrar aquí directamente en esta zona, cerca de nuestros aliados Pero bueno, teniendo un, un punto ahí de, de trabajo Vale ¿Este emisario ya lo hemos utilizado? Sí. Vale, ¿qué nos quedas? ¿Qué haces de recursos? Me he dado cuenta. Manifiesto. ¡Uh! Vale. Recursos. Gracias. Bueno, vamos a construir esto en Oita, que son dos turnos, que no pasa nada. Vale, y vamos a ver, tratar de hacer diplomacia. Exacto. A ver, con Éfeso, por favor. ¡Uh! Hazte vasallo. Equilibramos la oferta. No, no quiero oro. Vale, troque único Hazme como mmm, 5.000 Ostras, te puedo pedir más 10.000 Bueno, se nos ha ido un poco de las manos 8.000, oh perfecto Y 20 de oro ¿Cómo uh, me dejas? Vale, 100 de bronce Oh, perfecto Te lo firmo Vale, vale, bueno Y hemos ganado un vasallo, brutal me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vale. Vale, con esto tenemos un colchón de unos 3 o 4 turnos. Vale. Pasamos turno y vemos a ver qué ocurre en la siguiente. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Tenemos que conquistar minias? ¡Ojo! Yo me apunto, chico. Si me das 6.000 de trigo, yo me apunto, bueno, a lo que me pides. Perfecto. Bueno, una guerra que... Ni nos va ni nos viene porque nos pilla lejos Vamos a tener que cruzar el mar Pero, uy, uy, uy uy. París, esta etiqueta Vale, es que nos tenemos que movilizar muchísimo ¿Por qué? Todo tan gratuito o sea, un, un, un, una región del norte que ni siquiera nos hemos visto ni nos hemos conocido... ...nos declara la guerra. Bien. Correcto. O sea, pasa a venir a mi casa... Nah, todo mal. Vale. No sos... Uh, uh, uh, uh. Vale, esto me preocupa un poquito. Efectivamente, claro que nos preocupa. Uh, vale. Vale, pues vamos a librar la batalla. Vamos a tratar de hacer el máximo daño posible... Pero no vamos a hacer mucho. Miedo me da. A ver. Pff, bueno, a ver si nos podemos cargar por lo menos a los arqueros o, o a la. a la infantería con un garrote que no tiene mucha protección. Que siempre estos. Al ser armadura ligera y tal, tiene un montón de daño para perseguir y, y tienen buena carga, pero. Normalmente siempre les suele fallar eso. Vale, aquí voy a poner a esta gente Aquí a nuestro señor Vale, y con estos voy a hacer Un grupo, perfecto Ahora el segundo grupo va a quedarse aquí Maravilloso Vamos a meter las lanzas también aquí en este lado O bueno Vale, las metemos aquí y a ver si nos da tiempo a dar la vuelta <ríe> Y luego Aquí a nuestros Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Corre, correct, correct, correct. vale, uh. eh. vale, el grupo grupo aquí. aquí eh, bah, o sea, lo hemos gastado para correr básicamente Wow, claro, es que como tiene su héroe con esa velocidad, Uf. cuidado, estás perdiendo terreno. Pues fatal, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ¿cómo vamos? Venga, venga, venga, venga, venga. No, desactivamos la nuza. Bueno, A estos se los comen. Bueno, aquí les podemos hacer bastante daño, por lo menos. Nah, y su héroe, la verdad es que nos va a hacer bastante poco tus guerreros empiezan a titubear. vale, eso es algo que sabíamos seguro ok vale, en 15 segundos tenemos el bono de Artemisa mm, muy mal el arco muy muy mal el arco Han hecho vida, tus guerreros. no vamos a tener Aristía, no, no vamos a poder no, no vamos a tener el bono de Aristía vale, vamos a meter esto aquí Vale, vale, vale, venga, venga, venga, venga. Nah, se perdió. Como no activamos la aristía pronto, nah, se fue. Ah, bueno, sabíamos que iba a ser una masacre. Al menos hicimos lo que pudimos. Vale, bueno. 74 pérdidas, algo es algo. Pero vamos, los tenemos en nuestra casa y no tenemos ningún ejército decente para defendernos. Esto es ir parándolos en los poblados y tratar de sacar el máximo provecho posible de, de todas estas pequeñas incursiones que al fin y al cabo buah, y Nos lo han conquistado tú, vale. Conviértete en el señor de dos vasallos, bonificación, relaciones diplomáticas con todos los vasallos. de descontento ¿vale? ahora son gritos de ira. Pronto tendrás que lidiar con una, una rebelión. rebelión. ¿Dónde? Buah, en Atenas. Vale, fracaso, éxito, éxito. Oh, bueno. Oh. Vale. Uy, oh, ¿por qué no tiene fuera del ejército? ¿Por qué estamos.? Escasez de bronce. Buah. Vale, pues hay que rascarlo como sea y de donde sea. Agamenón. Podemos rascarlo de aquí. Es que este ejército de aquí. Es que les queda esto. Pero claro, esto es una barbaridad. Tanto de atacar como de defender. Vale. Esto nos lo vamos a llevar. Hacia atrás. Bueno, lo vamos a dejar aquí en unita. Y este ejército sí que no lo vamos a llevar aquí a asediar. Vale, Artemisa. Éxito. Vale, no teníamos por aquí un espía, efectivamente. Vale, vamos a trabajarle. Uh, asesinar rival un 1% complicado, ¿eh? Bueno, vamos a subirlo. ¿Cómo estamos? Capacidad de personajes. Envenenamiento. Uy, hemos perdido daños Vale, bueno Vamos a usarlo un poquito más defensivo Contra esta gente Vale, y nos vamos a cargar Esta, sacerdo bueno, esta sacerdotisa Fracaso, bueno, se intentó Vale, a menos nos lo... Uy. A menos nos lo llevamos aquí esto no lo podemos asediar de golpe. Dime que sí. Bueno, a lo mejor hay algún ejército. O oh, se me cuida. Y podemos poner... No, ya es tarde. Uf, esto no lo no tumbamos ni de casualidad. Con una guarnición de nivel 4 encima con el bastión. Pua. Nos hemos equivocado. Porque este ejército no va a poder contra esto de aquí.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 Vale, pues vamos a tirar por aquí, ya que tenemos la mejora, vamos a tirar por milicia. Vamos a tirar toda la milicia y ya está. Por lo menos un ejército barato, de garantías, vale. Semilla de disenso por aquí y seguimos trabajando esto y vamos a hacer aquí un fracaso, vale. Y aquí un ataque rápido. ¿Qué tal está? Vale, Uy, buah, campeones gigantes. Vale, pues nada, asediamos. y vamos a dejar esto aquí hasta el próximo capítulo. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del capítulo de hoy. Se están complicando un poquito las cosas en todos los lados, así que esperemos solucionarlo pronto. Lo dicho. Nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Adiós.